Conocer en qué situación se encuentran los montes, la vegetación, cuándo está viva y qué contenido de humedad tiene, con el fin de evaluar su riesgo potencial. Ese es el objetivo de un estudio elaborado por el Grupo de Cartografía Geoambiental y Teledetección de la UPV. Vamos a presentar los resultados de un proyecto de investigación en el que estamos trabajando desde hace cuatro años que con él pretendemos pues, obtener un parámetro que es muy importante para los procesos de ignición y propagación del fuego en los incendios forestales, que este parámetro es la humedad del combustible vivo. Este parámetro, que tiene que ver con la humedad de la vegetación, eh, vienen tomando muestras en la Generalitat Valenciana desde el año 2014, pero estas muestras en campo están tomadas en, en, unos, en una serie de sitios elegidos y en una serie de fechas. Así, a través de la información que cada cinco días facilitan los satélites Sentinel-2 y junto a las variables de tipo meteorológico como precipitación, temperatura o humedad, se consiguen unos modelos que permiten estimar, con una resolución espacial de 10 metros, lo que ocurre en todas las zonas forestales de la Comunidad Valenciana. De hecho, una de las aplicaciones será implantar la metodología que hemos desarrollado en el Sistema Integral de Prevención de Incendios Forestales de la Comunidad Valenciana, para poder usarlo en los equipos de, que participan en la prevención y en la extinción de los incendios forestales, para que tengan más información de lo que, del estado de la vegetación en cada periodo de tiempo. Este proyecto se desarrolla gracias a la colaboración entre la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, junto a Red Eléctrica y el Grupo de Cartografía Geoambiental y Teledetección de la UPV.